La mis hermanos de Cristianos y Gloria. Esta es la segunda parte de los ídolos ocultos dentro de las iglesias. Estábamos en la última parte de la, de la primera parte de los ídolos ocultos en las iglesias. Estábamos hablando que, que el Señor te hacía una pregunta, que cuando subes una imagen, uh, una foto en redes sociales, es para lucirte, para provocar celos, para decir cuán perfecta es tu vida. Y entonces el Señor nos continúa diciendo en esta segunda parte, mis hermanos, es bueno que tengamos cosas materiales. Pero si todo lo que el Señor te ha dado, lo tienes para hacer un ídolo, hay un problema. Si, no solo, sino, si únicamente pasas a, pensando en eso, que en tu carro, que en tu computadora, y hoy vemos a todo el mundo, eh, ahí en sus celulares, ahí mejor dicho, como esos caballitos que tienen, esas, esas, no sé cómo se llaman, ahí y mirando, mirando, mirando esos celulares que son sus ídolos, hasta ellos mismos. Son sus ídolos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Uh, reprendemos, Señor, esa, eh, que tu pueblo sea idolatrando otras, otras imágenes, otros objetos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tú seas mandando fuego sobre ellos, amado Señor. Padre celestial, el, el Espíritu Santo nos recuerda lo que la Biblia nos dice. Mira lo que la Biblia nos dice: lo, uh, lo que el Hijo hizo por nosotros, el Hijo se despojó de. Todo por nosotros. El Hijo de Dios se despojó por todo, por todo, todo, todo, se despojó todo. Él es, mejor dicho, rico en todo, en, en, en lo espiritual, en lo material, todo. Él se despojó, yo me deshago de todo esto porque quiero que este pueblo, estos hijos estén conmigo en una eternidad. Pero muchas muchas personas les cuesta, y vemos hoy en las redes sociales a niños, cuando les quitan un celular, se vuelven locos. Hasta la gente hoy pelea por una silla para sentarse en los medios de transporte. Impresionante. Por, por eso deberíamos de pensar más en dar y en no ganar. Cuando tú, da, cuando tú das, ¿realmente estás ganando a más personas o para Cristo? Muchas veces el Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos de hacer esto igual de invertir en esto. Pídele sabiduría al Señor, y con esa sabiduría llegaremos más lejos. Mira que unos puntos que nos pone el Espíritu Santo en esta segunda parte es uh, amamos sentirnos importantes. Esto es un ídolo. Hoy vemos en las, en las redes sociales que las, hay muchos líderes, por ejemplo, en el, en el punto cristiano, que ellos mismos como que se aman, se idolatran ellos mismos. Eh, otro punto, presumimos con nuestros títulos. Hoy pues vemos que, por ejemplo, en el ámbito colombiano, no, en generalmente, no únicamente en Colombia, aquí le a, a cualquiera le llaman doctor, a, a, a, que tiene un doctorado o no, o ya tiene un título universitario. el doctor, la persona que ya tiene, es el gerente y todo eso, la de ¿vale? los tintos la miran como lo peor. Entonces tengamos mucho cuidado, si tú eres un conocedor de Dios o si no lo conoces, ten cuidado porque el Señor está mirando eso con la manera que tú miras, que tú juzgas, de la misma manera serás juzgado. Entonces, con nuestras posiciones en el trabajo, una vez más, muchas veces sientes que tu trabajo te da ese valor, te hace, te hace, una vez más, te hace sentir importante, pero eso significa que no tienes valor en Cristo Jesús. Si realmente tú tienes, te lo digo así, ¿cuánto de Cristo hay en ti? Ese carácter de Cristo que hay en ti, demostraría realmente que tú eres un, un hijo de Dios. Si hay realmente hay Cristo en ti, esa posición no significaría mucho para ti. Gracias a Dios que te bendijo y te llevó a esa posición, pero debe haber humildad, mansedumbre, sabiduría, y llevar ese fruto a esas personas que no conocen de Dios, y ganarlas para, para Cristo. En el nombre poderoso de su nombre. Alabamos en tu nombre. Uh, mis hermanos, eh, la fe que conquista, otro punto que nos pone el Espíritu Santo. Hoy en día la brujería está disfrazada de entretenimiento y ha entrado en las iglesias. Ahora el Espíritu Santo te pregunta, ¿tú, ¿tú jugarías Ouija? Y vemos que el, si el Espíritu Santo me está poniendo que, la, que lo, el pueblo de Dios está jugando con cosas de brujería, hay un problema. ¿Por qué? el Espíritu Santo me, pon, eh, me ponía, mucho, mucho pueblo de él está viendo películas donde hay brujería donde se está practicando magia pactos, demonios y se burlan de Dios la segunda pregunta que nos da el Espíritu Santo ¿jugaría la lotería? y vemos y vemos personas cristianas que están jugando la lotería ¿quién es tu proveedor? ¿quién es el que, el que te sustenta? ¿quién es el que te da el día el que te hace techo? No es la lotería, es el Dios vivo de poder que dio a su Hijo. en el nombre poderoso de su nombre. Jesucristo, que tenemos a su Santo Espíritu por su misericordia, por su gracia. Las... Esto no es de suerte, no es de casualidad. Es que Dios es el proveedor, no una lotería, mis hermanos, no el hombre. Estamos trayendo maldiciones con todo esto, mis hermanos de cristianos, en la gloria de la fe que conquista a nuestras iglesias, a nuestros hogares. Para nuestras generaciones y a nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Todos nacimos que para adorar. El Señor nos ha traído a esta tierra para adorarlo, para glorificarlo, darle la gloria, la honra y el poder. Eh, ¿Involucra qué? Esta adoración, ¿qué involucra? Uh, obediencia, una, una actitud positiva, una, una actitud de entrega. Uh, y una sumisión, esa sumisión te puede de obediencia y de tiempo para el Señor. Eh, cuando cambiamos el orden de nuestras prioridades, mis hermanos de Cristianos, una gloria, querido televidente, y tu pregunta que debes hacerte es, ¿tu corazón a dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Cristo Jesús? ¿O está en el carro? ¿O está en el amigo? ¿O está en la pornografía? ¿En la, martur, en la masturbación? Eh, ¿Está en la, la idolatría? ¿Está en la fornicación, en el adulterio? ¿Dónde está tu corazón? Y el Espíritu Santo mira lo que nos dice. Si esto te ha, te ha causado incomodidad, si te incomodó esta pregunta, probablemente es porque ahí está tu ídolo. Lo primero que se te vino a tu mente, si no fue Cristo Jesús, ahí fue el problema. Ahí está el problema. Comienzas a realmente a buscar la presencia del Señor. Tenemos que arrepentirnos, Iglesia, realmente necesitamos arrepentirnos en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor manda un arrepentimiento a toda la Iglesia y la palabra clave es que, que todos nos amemos los unos a los otros y amarnos los unos a los, a los otros, ¿qué significa tener tolerancia, que no la tenemos. Tenemos de tener tolerancia en lo que tenía Cristo con cada uno de nosotros. Era tole él toleraba a veces, a veces... Esta gente de en hasta ¿cuándo haré de soportarlos? El señor es, Él es tolerante, y es tolerante, mis hermanos. Pues, la gloria. No podemos tolerar la idolatría, ni en tu vida, ni en los demás. La idolatría hace esclavos, más Cristo nos hace, ¿qué? Libres en el nombre poderoso de Jesucristo. La libertad que Cristo compró no es una libertad para que hagamos lo que se nos dé. Ya sabemos, lo que quiera. No, Cristo pagó un precio para que seamos libres, no para que seamos esclavos de Satanás y de sus, sus secuaces. Él hace dos mil años pagó ese precio, ese precio te ha hecho libre. Y el Señor te está abriendo tu corazón, tu vida, está diciendo te voy a llevar a un nivel sobrenatural, pero deja de idolatrar esas cosas que te apartan de mi Santo Espíritu. Deuteronomio 7.5 antes de leer, es Deuteronomio 7.5, que la libertad es la vida que dice el Señor lo dice el Espíritu Santo, para que nosotros y los que le conocemos sabemos que no importa lo que hagas o lo que hayas dejado para seguirlo a Él. De pronto has dejado la música, de pronto has dejado a tus amigos, tus actitudes, tu comportamiento o la televisión o cosas que no, te, que no le agradan al Señor. Deuteronomio 7.5, más así habéis de hacer con ellos sus altares destruirles, y quebrantar, incrementarles sus, sus estatuas, y destruirles sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 5, no, el Señor enfoca destruir, acabar, no más, dice no más, no más, ya basta de idolatrar estas imágenes, esos ídolos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos. Y algo muy importante que nos trae el Señor en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, que nos dice, y dejaron allí sus dioses, y David y, y David uh, dijo que los quemase. ¿Qué tienes que quemar? Esas películas de pornografía, destruirlas. Hoy en día, pues no podemos botarlas votarlas como si tienes USB, quemarlo o destruir. Esas, esos libros de brujería, esos libros de que, eh, que hablan sobre la brujería, o libros de como Harry Potter, que hablan sobre la brujería prácticamente. Esas películas que tú tienes guardadas en tu sistema, bórralas. ¡Quémalas! Porque esos son portales, mis hermanos. Entonces, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, Jeremías 43.13, ya para ir terminando, nos dice, Además, quebrará las estatuas de que está en tierra de Egipto. Y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. El Señor siempre hablaba de destruir, acabar, quemarlo. No sé qué portales le has abierto al, a, al enemigo. Pero hay muchas veces que los demonios se entran en los muñecos o en cosas. Y, pide, y dale pie de discernimiento al Señor, de ese discernimiento en el nombre de Jesús, Señor. Que esos muñecos, donde haya, haya cosas ahí, que te los muestre. En el nombre de Jesús, toda cosa que esté ahí, Padre Celestial, declaramos y sale. fuera en el nombre de Jesucristo. Se destruye toda inmundicia. Ya para finalizar esta segunda parte de los ídolos, recuerda que los ídolos se desechan y se destruyen. El Señor siempre enfatizando, uh, desechar y destruir. Solo puedes salir de la idolatría adorando a quien? Al Señor, al vivo Dios todo de poder. Y unos, puntos, y unos puntos muy importantes que nos pone el Señor. Hay que poner a Jesucristo, que ¿okay? En el centro de tu corazón, en el centro de tu vida, de, deja que tu corazón sea tocado hoy y ora al Señor por perdón, por idolatrar esos ídolos. Debes pedirle al perdón al Señor, decir, Señor, perdóname que yo idolatraba a un ser humano hasta mi propia vida. Entonces, Dile cuánto lo necesitas, dile a, a nuestro amado Jesucristo, cuánto lo necesitas sin Él no podemos vivir. Entrégale tus cargas, entrégale tus problemas al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Dile que restable tu relación con Él. Algo muy importante que nos pone el Espíritu Santo. Echa fuera tu todo ídolo y renuncia a eso para seguir con quién? Con Cristo Jesús. Qué maravilloso el Señor. Y el último punto que nos pone el Espíritu Santo: que tu carácter y dominio propio no estén en lo que practicas, sino en lo que eres. Recuerda esto, que tu carácter y tu dominio propio no estén en lo que practicas, sino en lo que eres. Mis hermanos de Cristianos, en la gloria de la fe que conquista, el Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones. Eh, algo muy maravilloso que el Señor cada día nos pone eh, temas. Esta semana, eh, nos trae la segunda parte sobre los ídolos entonces dale la gloria y la honra al Señor síguenos por nuestras redes sociales dale un clic en suscríbete o subscribe eh, dale un clic en la campanita o en the bell, dale un clic ahí y siempre dale la gloria y la honra al Señor, dale like eh, con, que lo dijimos en la primera parte ¿cuáles son tus ídolos? ¿quién ha sido tu ídolo y realmente si le has pedido perdón al Señor? Y si le has pedido perdón al Señor, escríbenos, ¿cuándo? ¿Hace cuánto dejaste sus ídolos? Y siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. Bendiciones.